Mira, mira, mira, pero ¿te has visto qué casoplón? Seguro ah, que es de un rico, un gilipollas, uno de esos que tiene dinero por... ¿Eh? Voy a llamar a ver cuánto vale, solo por, por, por curiosidad, ¿sabes? Lo voy, a, lo voy a llamar ahora mismo, a ver... Primero. Venga, lo voy a llamar, ¿vale? Uh -huh. Madre... ¡Mamá!